Lo sabe todo Canal 9, picante comentario sobre Laurita Fernández y Nicolás Cabré. En las últimas horas comenzó a circular insistentemente un rumor que vincula a Laurita Fernández con Nicolás Cabré. Y Payares tiró una frase muy picante. Nicolás Cabré y Josefina Silvera estuvieron juntos un año. No se podía conocer nada acerca de su relación dado que ambos preferían mantener un perfil más bajo. Sin embargo, una cosa es segura, terminaron. Todo se deduce fácilmente si tenemos en cuenta que la actriz eliminó las pocas fotos que tenía con él de su cuenta de Instagram. Por otro lado, Laurita Fernández y Fedevay cortaron la relación de noviazgo que tenían hace ya algunos meses. Y pese a que los rumores señalan que se siguen viendo, la relación formal que los unió está acabada. Al menos por el momento. Hoy, Adrián Payares reveló que Rodrigo Lucy le contó algunos detalles sobre los chats entre Nicolás Cabré y Laurita Fernández, que estarían comenzando algo. Además, el panelista de intrusos deslizó que es un secreto a voces. Lo sabe todo Canal 9, señaló, con tono pícaro, el periodista de espectáculos.